¡Ey, engañiferos, qué pasa! Diréis, ¿qué hace este aquí un viernes y demás? Como subo vídeo cuando me da la gana, pues no, esto se va a acabar Porque como habréis visto el directo que hicimos el miércoles, no solo más, os dejo por ahí el vídeo eh, Os habréis dado cuenta que nos haya visto eh, un poco la dinámica que vamos a hacer con los nuevos vídeos y tal y los canales personales Vale, entonces, ¿qué pasa? Que he tenido varios siempre en los directos de No Solo Magia Laura, que pues aquí os dejaré Que aquí hay un comentario que me puso en Twitter El otro día que comenté que iba a hacer un vídeo Sobre chistes malos y tal Pues siempre me lo dice y es verdad siempre me está diciendo A ver cuando cuento un chiste Jairo, cuento un chiste Y yo es que soy muy malo para los chistes Soy malísimo, pero me encantan Los chistes malos, los chistes malos son los que más me molan ¿Qué pasa? Que en Twitter Hay un hashtag que suele ser Viernes de chistes malos Que lo dejaré por ahí el hashtag también ¿Qué pasa con ese hashtag? Pues que me encanta y que he visto chistes, que es que me parto. Entonces, se me ocurrió que puedo hacer una sección aquí de vez en cuando, eh, de contando pues, tres chistes malos. ¿Qué pasa? Que os dejaré en los comentarios si queréis, podéis dejarme vuestro chiste, y yo pues lo cuento, sin más, ¿sabes? Son. Un... Pues eso, he seleccionado tres chistes, que vamos, que son. Son para pa morirse, ¿eh? Pero bueno, a mí me han hecho gracia, ¿no? A ver, ahí va, ¿eh? Uf, concentración, porque yo contando chistes soy malísimo, ¿vale? Ahí va el primero. ¿En qué lugar, en qué sitio, eh, o en qué ciudad, mejor dicho, se abre eh, la correspondencia de las otras personas? ¿Lo sabéis? En Cartagena. <risa> Cartagena, ¿no? lo ¿no? Pues es bueno el chiste, ¿no? Bueno, vale. Es malo, pero bueno, de eso le trata, de contar chistes malos. Vale, pero tengo otro mejor. Eh, ¿Qué coche conduce Papá Noel? Venga, ya, lo sabéis, ¿no? Un Renault. Renault, Renault, Renault. Eh, no me digas tú que ese no... No me digas que ese chiste no es bueno. Pero bueno, ya. Venga, voy a... Como nosotros en no solo magia, solemos hacer algo de magia y tal, os voy a contar el último chiste, que este se lo he visto a... He escrito a videópatas por Twitter y me parece un chiste de la hostia <ríe> Vale, ¿qué hacen los magos cuando se equivocan al escribir? ¡Tachán! <ríe> vale, ya está Esta sección del canal, no sé si da mucho o da poco, pero bueno He contado mis tres chistes malos Dejadme en los comentarios qué chistes os parecen Bueno, ya esto ya es ridículo total lo cierto es que no son buenas de andar contando chistes Ni andar eso, porque van a pensar que estoy loco y tal Pero bueno, en fin Que engañiferos Que os dejo esta sección Dejadme en los comentarios si os parece Bien, si os gusta y por favor Por favor, por favor, mandadme chistes Malos, que os prometo Que si me dejáis chistes malos en los comentarios Los cuento algún viernes Voy a dejar la sección para los viernes especialmente Así que nada, os juro que lo cuento Y tal, eh este primer vídeo va dedicado a Laurita, que es la que me ha propuesto hacer esto. Y nada, así que nada, acepto sugerencias. Si quieres que cuente vuestros chistes malos, ya sabéis, dejadlo en un comentario y tal. Dar al like, suscribiros. Y hasta luego, Enganiferos. Recordad que no solo más que estamos de vacaciones. Adiós, Enganiferos.